de la tercera semana del tiempo ordinario del Evangelio según San Marcos capítulo 3 versículo del 22 al 30 En aquel tiempo los escribas que habían venido de Jerusalén decían acerca de Jesús Este hombre está poseído por Satanás príncipe de los demonios y por eso los echa fuera Jesús llamó entonces a los escribas y les dijo en parábolas ¿Cómo puede Satanás expulsar a Satanás? porque si un reino está dividido en bandos opuestos, no pueden subsistir. Una familia dividida tampoco puede subsistir. De la misma manera, si Satanás se revela contra sí mismo y se divide, no podrá subsistir, pues ha llegado su fin. Nadie puede entrar en la casa de un hombre fuerte y llevarse sus cosas si primero no lo ata. Solo así podrá saquear la casa. Yo les aseguro que... A los hombres se les perdonará todos sus pecados y todas sus blasfemias. Pero el que blasfeme contra el Espíritu Santo nunca tendrá perdón. Será reo de un pecado eterno. Jesús dijo esto porque lo acusaban de estar poseído de un espíritu inmundo. Palabra del Señor. Gloria, Gloria a ti, y, Señor, Señor Jesús. Si sus familiares decían que estaba loco, Peor es la acusación de los letrados que vienen desde Jerusalén que dice que está poseído por Satanás, príncipe de los demonios y por eso los echa fuera. Ridículo absurdo que Jesús después lo ridiculiza. ¿Cómo puede alguien luchar contra sí mismo? ¿Cómo puede ser uno endemoniado y a la vez exorcista? Lo que está en juego es la lucha entre el espíritu del mal y del bien. La victoria de Jesús arrojando al demonio de los posesos, debe ser interpretada como la señal de que ya ha llegado el que va a triunfar del mal, el Mesías, el que es más fuerte que el malo. Pero sus enemigos no están dispuestos a reconocerlo, por eso merece el duro ataque de Jesús. Lo que hacen es una blasfemia contra el espíritu, no se les puede perdonar. Pecar contra el Espíritu significa negar lo que es evidente, negar la luz, taparse los ojos para no ver. Satanizar a Jesús significaba, de hecho, llam llamar lo malo a lo bueno y bueno a lo malo. Somos invitados a luchar contra el mal. En esta lucha a veces vence el malo, pero es más fuerte ya vencido Cristo Jesús. A nosotros sus seguidores se nos invita a no quedarnos indiferentes y perezosos, sino a resistir y trabajar contra todo mal que hay en nosotros y en el mundo. En la vigilia pascual, cuando renovamos el sacramento del bautismo, hacemos cada año un doble opción, la renuncia al pecado y al mal, y la profesión de fe. Hoy el Evangelio nos muestra a Cristo como liberador del mal, para que durante toda la jornada colaboremos también nosotros con Él en exorcizar a este nuestro mundo de toda clase de demonios que le puedan tentar que el Señor los bendiga